Hola González, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vamos a platicar cómo nos ha ido en el tema de los taxes aquí en Canadá, en la provincia de British Columbia el cómo es que hemos realizado la declaración de los taxes y qué resultado hemos tenido y pues es un video sobre todo informativo para aquellos que no lo han hecho que ya viven aquí en Canadá y para aquellos que están por venir cuando nosotros llegamos en el 2019, en julio del 2019, tuvimos aproximadamente seis meses en el que yo ya estuve trabajando como empleado profesional y a mi esposa estuvo como estudiante internacional. Estuvo inscrita en un diplomado, pero ella estuvo estudiando inglés. Empieza el 2021 y por ahí de febrero hasta lo que es inclusive por ahí de junio se tiene que hacer la declaración de taxes del 2019. Nosotros en ese entonces era la primera vez que íbamos a declarar taxes, no teníamos mucha experiencia, le preguntamos a nuestro landlord con quién lo hacía y nos comentó que lo hacía con un contador. Le preguntamos al contador y nos comentó que no tenía slots available, que no tenía disponibilidad porque ya se encontraban todas las personas eh, pues, eh, queriendo hacer la declaración de los, de, los, de los impuestos y pues ya no nos podía apoyar. Lo dejamos pasar, inclusive en tiempo de pandemia, cuando sucedió en marzo del 2020, eh, hubo una prolongación de tiempo y nosotros lo hicimos casi casi al final y eh, lo que realizamos fue buscar, fue, asistimos físicamente a H&R pero la verdad por la falta de inglés no pudimos expresar bien lo que queríamos hacer agregarle que la disponibilidad en que nos daban la asesoría en persona pues no nos agradó tanto ya estaban completamente saturados y pues no nos atendieron no nos gustó mucho ese trato entonces lo intentamos hacer en línea pero en línea tampoco pudimos hacerlo entre que estábamos un poco todavía novatos y entre que era la primera vez que lo hacíamos no le dimos tanto seguimiento y pues eh, ese de chanar se perdió no le dimos seguimiento porque no era a nosotros no nos era tan para mí no me no fue tan fluido sino hasta que encontré turbotax turbotax es una página que aplicas directamente subes tu perfil igual que de chanar se me hizo más intuitivo y entonces subimos la información de, eh, de nuestro perfil en este caso a mí me dieron el formato T4, que es el que te da tu empresa para poder realizar la declaración de taxes. Este formato viene en varios números, varias celdas con un ID y esos IDs de celdas los llenas en el formato de eh, TurboTax, ¿no? en cualquier aplicación. Entonces cuando llenas esos datos en automático la aplicación te hace tu formato para que lo entregues directamente al gobierno de Canadá. O esta... Tiene un costo aproximado de 50 dólares más o menos. Y cuando yo pedí que se hiciera la declaración de mi esposa, nosotros no pudimos recibir dinero a cambio de los taxes que se habían pagado porque ella estaba estudiando inglés. Aunque estaba inscrita en un diplomado, no podía recibir el dinero por parte de estar estudiando eh, el inglés. Una vez que ya se tiene eh, esta declaración para mi esposa, me estaba cobrando dinero, o sea, prácticamente era cero, cero, cero, cero, cero, cero, declaración, o sea, nada de ingresos, nada de pagos, y me estaba cobrando. En ese momento yo pensé, ¿cómo es posible que tenga que pagar si ella no hizo nada ¿no? en su momento? El, el perfil del, del estudiante internacional no hizo nada, no tuvo algún ingreso. Pues bueno, al final del día se tuvo que pagar, pagué el mío, y nos hicieron una... Un, una devolución de impuestos bastante generosa um, al menos fue bastante útil que nos, nos ayudó bastante para terminar los pagos entonces eso fue en enero de, eh, fue en el periodo de declaración de taxes del 20 lo hicimos más o menos por ahí de junio teníamos cuando haces la declaración de taxes tienes dos formas de hacerlo que se envíe por papel o que se realice en línea cuando es la primera vez que lo haces, no puedes mandarlo en línea, lo tienes que hacer en papel y lo tienes que mandar directamente a una dirección y tarda, en nuestro caso, llegó a tardar como tres, cuatro meses para notificar el, el recibimiento de, de ese, de esos, de esa declaración de impuestos. Como muchos procesos en Canadá, aquí pues hay que tener mucha paciencia, no, o sea, es como mandar el correo y estar con los ojos cerrados de que no sabes que si, si, si lo están atendiendo, no pero afortunadamente si ustedes lo llegan a hacer o lo van a hacer, tengan paciencia cuando lo hagan por papel, tarda algo, si sí, tarda algo, pero si lo hacen con las medidas, siguiendo las instrucciones no tendrán ningún problema. Una vez que recibimos esa notificación, te dan algo que se llama eh, Letter of Assessment, o es Confirmation of Assessment, y en ese número te dan una clave para que puedas registrarte ante el Canadian Revenue Agency y ahí puedas hacer tu portal, puedas hacer tu perfil para hacer posteriormente el seguimiento de los taxes, tanto de los taxes como de los beneficios sociales. Eh, se divide en dos. El primero es que solamente vas a poder crear tu portal y posteriormente, en su momento todavía hasta en, en, en el año 2021, Tuvimos que nosotros eh, marcar por teléfono para generar la contraseña, porque de primera instancia solamente puedes ver el, el perfil. Posteriormente ya te permite eh, hacer actividades, pero una vez que marcas, necesitas marcar, y en esos, aquello, en esos entonces tuvimos que esperar como una hora, una hora y media. La espera es muy larga, pero bueno. Una vez que ya hicimos la declaración de taxes, solamente teníamos el perfil, digamos, pasivo, y hasta febrero del 2021, nace Tenochito, en, en, en finales de enero, y entonces nos toca hacer la declaración de taxes del de año 2020. ¿no? 2020 completamente trabajado, 365 días, y entonces hacemos la declaración de taxes, nace Tenochito y sacamos lo que es el Child Benefit. El Child Benefit que lo tramitamos en febrero, Está basado no en el 2020, sino está basado en los ingresos del 2019. Esos ingresos del 2019 es como si hubiera trabajado un año. Entonces, del 2019 en vez de tener un sueldo total, se tuvo solamente el sueldo a la mitad. Por lo tanto, el child benefit se dio al máximo posible. Se dieron como 600 dólares. Dijeron, ok, nacete noche. Muy bien, tu sueldo, tu último sueldo que registraste. Tuviste esto, es la mitad, digamos, del sueldo que percibiste. Ellos no lo saben, simplemente es la mitad del sueldo. Y dicen, bajo este sueldo al año, estás dentro del bajo, ¿no? O sea, te vamos a dar el máximo posible del Child Benefit. Nos llega el primer abono del Child Benefit, febrero, marzo, abril, como por ahí de abril. Nosotros hacemos la declaración de taxes del 2020, eh, por ahí de julio, por ahí de... A marzo, abril del 2021 y entonces dos meses después nos hacen una reducción a la mitad del Child Benefit. En vez de estar recibiendo 600, se reciben ya como 300. Y nosotros decimos, pero ¿por qué sucedió así? ¿No? O sea, ¿Por qué ya nos están quitando? Pero justamente es por eso, porque el primer, al, primer, al momento de que nosotros hicimos la declaración de, del Child Benefit, tomaron la declaración de impuestos del 2019 y no la del 2020. Dos meses después que hicimos la del 2020 hacen ajuste y entonces el share benefit se cambia, se ajusta. Entonces en ese momento igual volvimos a hacer, este, digo ya ahí ya no nos tocó más que otra más que seguir adelante con ese registro, pues es ahora sí ya era un ingreso anual completo y bueno es parte del show. Después, hicimos, en ese año del 2021, hacemos la declaración de taxes, no recibimos tanto, recibimos como la mitad en ese, en ese entonces de eh, lo que habíamos recibido en el primer año. Y bueno, ahorita ya estamos en el 2022, hicimos la declaración de impuestos muy anticipadamente, la hicimos en febrero. E igual utilizamos TurboTax, eh, fue bastante sencillo. En toda esta declaración de taxes en el 2020 para el 19, del 21 para el 20 y del 22 para el 21, eh, eh, siempre tuvimos que pagar para el perfil de Ana, el mío, fueron aproximadamente como 50, 60 dólares por persona. Y bueno, la declaración de impuestos en la primera ocasión, que fue por papel, nos llegó en cheque, y ya para la segunda y la tercera nos llegó directamente el depósito en este tercero lo hicimos con mucha anticipación y básicamente se habrá tardado como semana hicimos la declaración y ahorita la semana justamente hoy fue que nos llegó ese depósito de la declaración de taxes y pues eh, creo que ha sido, esa ha sido nuestra experiencia eh, en su momento lo que sabemos es que hay que declarar todos los ingresos posibles para que se pueda hacer el ajuste real en dado caso de que si en un momento te llegan a hacer como una, una revisión pues que tengas todo al corriente eh, la otra es que nos recomiendan mucho que se pueda dar seguimiento con un contador justamente de momento ahorita no lo hemos necesitado este, quizás en un futuro lo hagamos sabemos que si tú haces un... por ejemplo hay compañías que utilizan el RRSP que es un programa para el retiro que eh, vas abonando, te quitan de tu sueldo y vas abonando. Hay algunas empresas, en este caso, por ejemplo, mi empresa, te, te da un tope. Dice, puedes ahorrar hasta, pues, por un, un decir, puedes ahorrar hasta 10 mil dólares al año. Al mes te quitarían como 100 dólares, y cacho, algo así como 80 dólares aproximadamente. Y nosotros te vamos a poner el doble, do, o sea, te, te vamos a duplicar. Si tú pones 80 al mes, te damos otros 80. Entonces al año si tú estás guardando 10 mil dólares, habrás guardado 20 mil dólares. Ese es un programa, ese es uno de los beneficios que las empresas aquí en Canadá pueden tener. Hay algunos que te podrán dar más, un poquito menos, algunos no lo tendrán, pero ese es el beneficio del RRSP. Adicionalmente, si tú ganaste, no sé, $50,000 mil y tú en un año ahorraste $10,000, mil, digamos tienes 40 mil al año. Tu declaración de impuestos no va basada en 50.000, sino va basada en 40.000, lo cual te puede ayudar a que te regresen más taxes. Ese es como que el beneficio del RRSP que estarías ahorrando y te van a dar más dinero de vuelta al final del año porque tu sueldo se vio reducido. Además de eso, de esa que te guardas del RRSP, si tú sacas ese dinero en un futuro lo puedes utilizar para darlo de enganche para una compra de una casa y ese dinero es fuera de, eh, no es taxable, o sea no entra dentro de los taxes es decir que si en su momento ahorraste por tres años y ahorraste 10 mil más los otros 10 mil de la empresa de la empresa son 20 durante 3 años ahorraste 60 mil dólares esos 60 mil dólares no te lo van a considerar como hey esta persona tuvo 60 mil dólares ese como saben que él es del RRSP directamente va a tu cuenta o sea a la cuenta y no se hace taxable o sea, no, no te pone ingresos eso es algo muy bueno no entonces ese es el tema del RRSP y cómo se ve cómo se ve relacionado a lo de los taxes y la otra sería el tema de eh, lo que es el Buy Home First Buyers, algo así como los que compran casa por primera, por primera vez. Si tú estás comprando la casa por primera vez, también eso te puede hacer la reducción de, de que taxes. Entonces, en vez de que te regresen X cantidad, te van a dar X más, algo más. ¿no? Este, ese, ese concepto es si tú pagas casa, también se te reduce en el mismo concepto que es el RISP, no Entonces, en vez de que declares 40 y como estuviste pagando la de la casa, te van a decir, ah, esta persona estuvo realmente ganando como 30 al mes, ¿no? Entonces, al año. Entonces, te lo. Te, te declaran como menos ingresos, ¿no? Y bueno, de momento creo que eso sería todo lo que podríamos decir con respecto a la declaración de taxes. Eh, no somos expertos, esta, esta, esta experiencia es básicamente con la experiencia que tenemos, para que lo tengan de referencia, si ustedes tienen alguna experiencia, tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber, sus comentarios, sus experiencias siempre serán de utilidad para la comunidad y de momento sería todo González cuídense mucho, stay safe y estamos en contacto, no se olviden de darle like y compartir.